Es difícil cuando tu propia familia no cree en ti, habla mal de ti, te critica, no te apoya e intenta destruirte siempre que puede. Se siente feo saber que no puedes confiar ni siquiera en tu propia familia. A veces recibes más apoyo de amigos, de conocidos o mejor aún, de extraños. La familia son las primeras personas que ves al nacer. Son las primeras personas que te hacen sonreír, son las primeras personas que te enseñan cosas sobre la vida. Pero también son las primeras personas que te critican, que te juzgan, que te ofenden o simplemente te dan la espalda. Y no es su culpa, quizá. Y no te entienden, no te apoyan porque en realidad no saben qué es lo que tú estás buscando. Y por más que trates de explicárselo, no te entenderán. Quizá porque no quieren entenderte o no es de su interés entenderte. Y es difícil, es difícil cuando tu propia familia no cree en ti, habla mal de ti, te critica, no te apoya e intenta destruirte siempre que puede. Se siente feo saber que no puedes confiar ni siquiera en tu propia familia. A veces recibes más apoyo de amigos, de conocidos o mejor aún, de extraños. Por ello, aprende a considerar como tu familia a quien te escuchó cuando otros simplemente te dieron la espalda, a quien te vio cuando eras invisible para el resto del mundo, a quien te acompañó y te levantó cuando nadie más se acercó a ayudarte. La familia, no siempre son aquellas personas que llevan tu sangre, muchas veces la familia son aquellas personas que te quieren en su vida, son aquellas personas que te aceptan por quien tú eres y harían cualquier cosa por verte feliz, por verte sonreír y te aman sin ningún tipo de condición. A veces tu familia te da la espalda cuando más los necesitas, pero siempre hay un amigo de verdad que sin ningún tipo de interés te ofrece su mano para levantarte, te cuida. Y siempre te apoya a esa persona y llévala en tu corazón, porque ese no solo es tu amigo, esa persona es tu familia. Pero a pesar de todo, a pesar de cuánto daño te ha causado tu familia, a pesar de que nunca te hayan apoyado, nunca les des la espalda, aun cuando ellos lo hayan hecho. Recuerda, la gente va y viene, pero la familia es la familia. El vínculo que realmente te une a tu familia verdadera no es la sangre, sino es el respeto, la honestidad, la admiración y la alegría que tú sientes por la vida de ellos y ellos por la tuya. Nadie de la familia debería quedarse estancado, nadie debería quedarse atrás, todos deberían colaborarse mutuamente. Sin duda, cada uno, cada miembro de la familia va a crecer en diferentes direcciones, como las ramas de un árbol. Pero las raíces siempre serán las mismas, siempre será una sola. Recuerda que la gente en muchas ocasiones te dará la espalda, la vida te dará la espalda, tu pareja te dará la espalda, tu propia familia te dará la espalda. Y allí es cuando solo de ti depende el volver a levantarte, volver a sonreír y volver a amar a tu familia a pesar de las adversidades.